Bueno, seguimos aquí en este viaje de transformación que hemos emprendido a través de este congreso virtual esotérico que busca eso, que busca dar nuevos caminos, aportar nuevas experiencias y, y entregar herramientas a las personas que están haciendo este viaje a conciencia y que de alguna manera eh, han asumido con responsabilidad todo su proceso de cambio y de transformación. Y ahora vamos a hablar de un tema que a muchos les asusta, no a todos, a muchos les asusta y, le, y a veces eh, les preocupa pero que es un camino bonito realmente cuando se empieza a entender y es el camino de la muerte y para hablar de la muerte hemos invitado nuevamente a Diego Martín Ferrando que es especialista en Reiki, en desarrollo interno, en terapias eh, regresivas y del subconsciente. Ha documentado muchísimo su trabajo y su experiencia a través de su canal de YouTube Manifestación Mística. Y pues vamos a hablar hoy de la muerte a través del de libro tibetano Bardo Todor. Bienvenido Diego. Hola, hola Alejandra. Hola de nuevo. Hola querido público de Colombia y del mundo que nos están... Escuchando. Yo muy, muy feliz, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y hoy, bueno, como con este tema tan, tan tremendo, tan fuerte, pero también cuando se empieza a adquirir conciencia tan liberador y tan eh, maravilloso. Porque lo primero que vamos a hacer es desmitificar la muerte. Sí, sí hablemos de grande. la muerte. Y además, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte? Porque vivimos una vida creyéndonos y por supuesto programados para creer que la vida es esta. Cuando realmente a nivel espiritual, nosotros en esta instancia en la que estamos transitando, no es la verdadera vida. Esto es o se asemeja mucho más a un estado de, eh, de infierno, a un estado de... Eh, condiciones limitantes, casi cadavéricas, sí. casi podía referirnos a que a nivel espiritual esto es la muerte y la verdadera vida es aquella, ¿sí? Entonces, es eh, justamente esa comprensión la que debemos nosotros ir asumiendo, ir incorporando, ir haciéndonos uno con ello, para entonces no tenerle miedo a la muerte, sino esperarla, con un regocijo, con un gozo y con una eh, condición óptima, porque se va a presentar. Eso, y como lo dije la vez pasada, es algo totalmente eh, certero, absoluto. La muerte está tan, eh, tan segura de sí misma que nos da toda una vida de ventaja. Y entonces nos va a alcanzar y nos va a acompañar en ese proceso, en ese transitar, en ese pasaje, porque esa es la verdadera paz. Fíjate. En la historia bíblica, Noé lo que hace es abrir las aguas para que el pueblo judío pueda pasar ¿sí? a través de las aguas y, y entonces dirigirse hacia la tierra prometida. Viendo desde un punto de vista místico, esotérico, más profundo, dividir y separar las aguas para aperturar el camino hacia esa tierra prometida significa dejar de miedo las emociones tanto como el miedo, tanto como la angustia, tanto como la duda, tanto como las inseguridades. Dejar de lado todo aquello que no nos permite transitar de la manera correcta en la dirección que a nosotros nos corresponde, que es esa tierra prometida. Fíjate qué mensaje aquí tan profundo en esta eh, simbología a través de esta historia bíblica. Dejar a un lado las aguas, o sea, las emociones, no solo se debe de vivir y no solo se tiene que llevar a la práctica en el momento en que yo voy a morir físicamente. ¿Por qué? Porque he visto desde el punto de vista espiritual, para yo poder vivir la verdadera vida, tengo que estar muriendo todos los días. ¿Y muriendo a qué? Muriendo a todas aquellas condiciones que arrebatan mi energía que roban toda esa paz, toda esa armonía, todo ese equilibrio que en mí debe de establecerse para no tener esa afectación y poder estar en el camino. Porque cristianamente eh, eh, se los mencionaba a, a los cristianos, perdón, a los cristianos se los mencionaba como los del camino, no se les llamaba, eh, los seguidores de Jesús, o, o los cristianos, o no, se les, llamaba, se les llamaban los del camino. Después, de manera posterior, se les dio el nombre cristiano. De hecho, Jesús no fue un cristiano, Jesús simplemente impartió el camino, y aquellos que lo seguían eran los del camino. Y eran los del camino porque dejaban de lado todas estas emociones. Y por supuesto, para poder llegar a vivir este pasaje de manera... Eh, óptima, de manera exitosa, desde ya que en la vida, o sea, cuando estamos encarnados, cuando estamos en este mundo, aquello que llamamos vida, debemos estar practicando, porque si no a la hora de rendir ese examen final, no lo vamos a poder hacer bien. Y hay muchísimos escritos antiguos, principalmente, respecto a este tema. Eh, por ejemplo, tenemos... Eh, el bardo Togrol, ¿no? del cual o, to, o Todol, del cual tú hiciste mención, Togrol es otra de las formas de mencionarlo, pero también tenemos, por ejemplo, eh, la oculta morada de los egipcios, que es el libro egipcio de la muerte también, así si se le ha llamado. Tenemos el Popol Bud de los mayas, tenemos también eh, Platón, que hablan sobre estos temas y han hecho obras, todos coinciden que lo único que puede morir es permanente en el hombre es lo único que puede morir. Entonces, si tenemos todos es, esos agregados y todas esas condiciones en nosotros, que no es nuestra verdadera persona, ¿por qué de forma definitiva nos seguimos cargando con todo aquello que no Que desde ya, si no generaran ningún problema, pues adelante, sigan aquí transitando en mí, sigan estando instalados en mí, porque entonces hay una simbiosis, yo te aporto, tú me aportas, etcétera. Pero no, todos estos agregados nos parasitan a nosotros, y nos debilitan, y no nos permiten continuar y seguir en el camino. Barreras, esos ríos, esos mares, esos huracanes, todas esas eh, dificultades, y claro, entonces jamás logramos cruzar eh, para poder llegar a aquella eh, verdadera persona que existe y está en nosotros. Y entonces el bardo Togrol, de forma muy, muy exacta, nos vas diciendo que eh, debemos de liberarnos, porque eso significa bardo Togrol, que es la liberación de diferentes instancias o diferentes estados a través de una enseñanza que se transmitió de manera audible. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento, desde que comenzamos la charla, es también comenzar un bardo, ¿sí? Comenzar un bardo desde que comienza hasta que termina. Ahora, aquellas personas que se hacen eco y que van incorporando estos conocimientos que estamos nosotros transmitiendo, entonces podrán liberar dentro de sus capacidades en menor o en mayor medida muchísimo en este bardo, ¿sí? Y podrá morir muchísimas cosas en este proceso de escuchar esta conferencia, de escuchar esta charla. O sea, en la vida de forma permanente tenemos diferentes bardos, diferentes instancias de las cuales si estamos atentos vamos a escuchar, vamos a, a comprender, a atender a esa enseñanza, gran parte de nosotros se va a morir, o mejor dicho, aquello que no somos nosotros se va a morir, y la verdadera persona empieza a emerger. Y ya sabemos que cuando la verdadera persona emerge, pues entonces eh, los sentimos porque hay mayor confianza, mayor estabilidad, mayor certeza, mayor fe, ¿sí? mayor eh, poder y, y fortaleza para continuar y seguir adelante. Si vamos profundizando y para conocer un poquito sobre el bardo togrol o el bardo todol, hay que mencionar a aquella persona que lo escribió, ¿sí? y, y que es Padmasambhava, este gran maestro iluminado que existió en el siglo VIII, y que después de Buda fue la segunda gran alma iluminada que vino a compartirnos sabiduría. Este gran maestro eh, surgió muy cerca también de donde nació Buda, cuando vino y encarnó en este mundo, por ahí por Afganistán, por Pakistán, y dejó un libro escrito, pero que sus instrucciones eran que se lo escondiera, que se lo ocultara, y que después, mucho tiempo más adelante, fuera descubierto. Inclusive él profetizó, y dijo, cuando los pájaros de hierro en el cielo vuelen eh, entonces mis enseñanzas serán eh, conocidas en todas partes del mundo. ¡Guau! ¡Wow! Cuando los, uh -huh. las aves de hierro vuelen claro, se refería a los aviones. Y entonces es de ahí que Evan Wentz, un eh, británico, descubrió estas enseñanzas en 1927, y las trajo en Occidente. Ya existían los aviones, ¿no? Así como lo había profetizado eh, Palma Zambaba. Y, y bueno, Palma Zambaba dejó todas las instrucciones de lo que son las diferentes instancias o bardos para que se nos quede muy en claro que la oportunidad y la eh, chance de poder nosotros llegar al Dharma Data o a esa realidad en donde vive el espíritu, en donde vive la verdadera persona, o sea, nos liberemos de este samsara, samsa, de esta rueda infinita de encarnación, siempre es posible, siempre hay oportunidad, estando encarnado, y por supuesto, en el momento que nos estamos, nosotros, eh, abandonando este mundo, que nos estamos muriendo, pero también, inclusive, en esos diferentes varos de los cuales vamos a hablar de ratito, en esas diferentes eh, instancias o etapas que tenemos cuando no existe cuerpo. O sea, siempre hay oportunidad. Solo es cuestión de que estemos alerta, solo es cuestión de que estemos en el camino, solo es cuestión de que no perdamos nosotros ese anhelo y esa aspiración a esa realidad superior del cual nos merecemos, del cual provenimos y tenemos que regresar, ¿sí? Entonces, hay tres bardos de la vida que son los primeros que vamos a hablar, ¿sí? El primero es el del nacimiento, ese es el primer bardo, desde el momento en que nosotros nos vamos formando en la vida, en la panza de mamá, se está desarrollando ese cuerpo hasta que salimos de su vientre, sí, y, y, y da a luz nuestra mamá, en ese momento hay un bardo. Y en ese momento que el alma no está del todo incorporada a su cuerpo, en ese momento puede iluminarse. Ya, ya está formándose un cuerpo, claro, no salió al mundo, pero ya podría decirse que está en esta realidad de tercera dimensión, de manera parcial si tú quieres, pero ahí está. Y esa alma puede iluminarse, puede Decir, para mí ya no es necesario esto, para mí el reencarnar no representa ni significa ningún interés. Y entonces, claro, puede ser que un aborto espontáneo, o puede ser que eh, ese fallecimiento también que tienen los bebés, ¿no? También de manera súbita, se presente y se dé, y entonces, claro, los familiares o la mamá llora y... Y, y sufre por ese, eh, ese bebé que no tuvo. Más sin embargo, es más que posible que el alma se haya iluminado <ríe> en ese momento, haya captado la realidad y la verdad, haya traído eh, eh, a la conciencia que no es necesario pasar por ese proceso, y entonces diga, aquí se terminó mi ciclo repetitivo de nacimiento y de muerte. Fíjate. Y aquí eh, Padma Zambaba nos eh, narra o nos comparte una poesía, sí, para que sea escuchado por todos nosotros, y bueno, cuando pasemos por esa instancia, si nos toca pasar, de repente lo tengamos presente. Por eso estas cosas tienen que ser estudiadas, tienen que ser memorizadas, tienen que ser, eh, o tienen que estar muy presentes en nosotros. Tal vez no la poesía de manera exacta, pero sí la enseñanza, pero sí la esencia. Mahatma Zambaba nos dice esto, en el momento, o en la instancia, o en el bardo del nacimiento. Dice, «Ahora que el bardo del nacimiento despunta sobre mí, abandonaré la pereza para la cual no hay tiempo en la vida. Entraré sin distraerme por el camino del estudio, la reflexión y la meditación» haciendo proyecciones y atenderé al camino y habré de realizar los tres tipos de cuerpo. Ahora que he alcanzado la preciosa vida humana en este cuerpo, no hay tiempo en el sendero para disipar mi valiosamente. Claro, en ese momento entonces que estoy naciendo, cuando ya decidí que sí es necesario para mí este cuerpo, bueno, si ya decidiste y no te liberaste en ese momento, ten presente esto, que estás para liberarte, que estás para completarte, que estás para llegar a ese punto en donde tu alma ya esté lo suficientemente madura. Bueno, ese es el primer bardo, todo lo bardo, todo rol, que es el bardo del nacimiento, ¿sí? Y claro, luego hay un segundo bardo de la vida, y ese bardo de la vida es el del sueño, porque aún en el sueño nosotros podemos dar muerte a muchos agregados, a muchas condiciones, que no son reales, e inclusive hasta podemos liberarnos si traemos la conciencia al sueño. Si tú estás consciente en el sueño, que estás durmiendo, entonces entenderás que entre el sueño y la vida no hay diferencia y encontrarás la iluminación. Claro, muy pocas almas están en condiciones de hacerlo, es más fácil en el momento del nacimiento porque estamos, tenemos muy fresco todo lo, lo, lo vivido como alma, ¿no? Y toda la transición y el proceso que hemos pasado aún antes de encarnar. Y entonces, en el sueño, si hemos avanzado, podemos hacer pequeños despertares, podemos dar muerte a muchos elementos que no forman parte de nosotros, o inclusive podemos dar muerte de forma definitiva a todo el ego, y encontrar la iluminación.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 transformándolos en luminosidad, no dormiré como los animales, sino unificaré completamente el dormir y la práctica. Increíble, no dormir como animales, ¿no? Que caemos así totalmente como muertos, no nos acordamos de nada y luego nos despertamos a la mañana siguiente y continuamos nuestra vida repetitiva sin haber alcanzado, sin haber logrado, mayor atención, mayor comprensión, mayor lucidez a todo eso que de repente se vive en los sueños, que es sumamente importante. Porque la gente cree que uno comienza su vida cuando despierta. No es así, es así queridos amigos. Uno comienza su día cuando empieza a dormir, cuando entra en los sueños. Cuando entra en los sueños se está construyendo el día siguiente. Así nos narraban y nos contaban de manera muy exacta los eseños, ¿no? Los eseños de esta secta judía, aparte de los fariseos, de los saduceos, de los elotes, que son bien conocidos en el Evangelio, estaban los eseños, que no son mencionados porque estaban, vivían excluidos de la sociedad, excluidos del sistema, de manera muy sabia, ellos mantenía y sostenía una filosofía 100% espiritual, muy similar a la que Padma Zambaba enseña eh, eh, en sus escritos y en sus lecciones. Y entonces, claro, qué lindo, qué, qué maravilloso que las personas que estén oyendo, a partir de este momento, o si lo vienen haciendo, lo hagan con mayor eh, eh, esfuerzo y con mayor trabajo, tengan una libretita de sueños y vayan anotando todo lo que vayan trayendo y vayan recordando que viven ahí. Porque mucho se está resolviendo, mucho se está trabajando, mucho es muy decisivo a la hora de que las situaciones se vayan generando y se vayan creando. Y entonces si yo logro traer esos recuerdos, si yo logro comprender, si yo logro ponerle conciencia o atar los cabos o encontrar esa conexión, entonces iré construyendo una vida cada vez más más iluminada, cada vez más radiante, cada vez más espiritual, que de eso se trata. Y entonces me acercaré cada vez más, más y más a ese, ese plano de, de liberación, que en el bardo todol se llama Dharma que en el gnosticismo cristiano se llama Barbelo, ¿sí? o que nosotros llamamos Paraíso. Es como bueno. ser más conscientes de, de, de ese trabajo que se hace a través del sueño, ¿cierto? y esa tarea que tú dices de escribirlo, cuando uno empieza a escribir los sueños eh, es diferente, o sea es diferente cuando tú te levantas sí. y recuerdas el sueño y lo cuentas pero cuando empiezas a escribirlos haces un proceso más consciente de él, incluso empiezas a recordar más detalles a veces sí. es bueno hasta dibujarlos, colorear, o sea la manera que puedas concientizar más el sueño Claro, porque nosotros vivimos esos sueños de manera muy intensa, es solo que no hay un comando o no hay una eh, necesidad de nuestra parte, por ignorancia, por supuesto, de, de querer traer esos recuerdos. Pero que cuando nosotros instalamos en nuestra mente y en nuestra alma ese requerimiento, entonces a medida que vamos progresando, cada vez más vamos trayendo con mayor detalle todo lo vivido, en ese mundo de ensueños, y claro, es un maravilloso material. Y entonces estamos aprovechando ese bardo, y entonces estamos nosotros avanzando y progresando, porque si no, esas pequeñas muertes que son un dormir, desde ya que lo único que nos hacen es seguir atándonos a, a situaciones repetitivas en nuestra vida, porque hay que tener muy presente esto. En la vida vivimos de manera reactiva o de manera creativa. O estamos nosotros eh, generando y creando un bucle a nivel energético, ¿sí? que lo es es lo que eh, le llaman el samsara, sí pero un samsara y una rueda infinita, no solo de muerte y encarnación, sino una rueda infinita de suceso y hecho y acontecimiento que se repite. El bucle es dar la vuelta sobre lo mismo, ¿no? Muchas veces. Sobre lo mismo, claro. Eso es reactivo. Eso se da cuando somos viscerales, cuando somos impulsivos, cuando las emociones nos ganan, cuando las aguas del río o del Mar Rojo, no, no se abrieron, ahí están, y, y estamos en la misma circunstancia, siempre corriendo detrás de, de lo que nos persigue, ¿no? en este caso eran los egipcios, pero aquí son nuestros propios demonios, aquellos que nos esclavizan, nos persiguen, nos corretean, pero nunca cruzamos del otro lado. Sí. Porque estamos en un bucle. Mm. Pero qué tal si entonces tenemos esa inspiración, esa iluminación, y empezamos a ser creativos y transformamos ese bucle en una espiral, en una espiral ascendente. Entonces, ahora sí estamos aprovechando que que cada vuelta que nosotros transitamos estamos aprovechando iluminar ese bardo, esa instancia, nos estamos liberando y estamos dando muerte a aquello que densificaba el alma. ¿Sí? Entonces eso es muy importante comprender y entender. Buda decía, lo que ha sido es lo que eres, y lo que eres es lo que serás. ¿Sí? Palabras muy simples pero también muy profundas si resultan ser decodificadas. ¿Mm? Ahí se lo dejo de tarea a todos ustedes. Pero bueno, sigamos con, con estos bardos. Con, con los eh, bardos. Bardos de la vida, ¿sí? Vamos, en, este en el nacimiento dice, y el sueño. El nacimiento y el sueño son los dos primeros bardos, nos falta uno más de la vida, y aquí Padma Zambhava nos pone al bardo de la meditación, o sea, este maravilloso ejercicio, esta maravillosa práctica, de la cual creemos que es simplemente cerrar los ojos, estar relajado y, y, y, y entrar en un silencio mental, ¿no? Y, y sí, eso es meditación, pero en profundidad la meditación es el silencio mental. Y eso lo podemos lograr no solamente con un cuerpo relajado, estando sentado, sino también puede llegar a un estado medit meditativo, inclusive de forma activa, en una caminata, en un ejercicio, en una práctica, en un trabajo. Hay gente que entra en estados meditativos, haciendo labores manuales, o inclusive corriendo, o inclusive eh, viajando, o, o haciendo lo que le place, o mirando el horizonte, o un medio paisaje, entra en un estado meditativo. Y ese también puede ser un momento de iluminación. ese puede, Es un bardo también importante que se, se puede dar en la vida, sea porque es buscado o sea porque surge de manera espontánea, en donde podemos obtener la liberación y la iluminación.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 no caeré ya en el poder de las emociones confusas, ¿sí? Bueno, eh, estas enseñanzas, complementadas todo nuestro trabajo que, que venimos teniendo, dan la oportunidad que en los bardos de la vida podamos nosotros eh, obtener esa iluminación, o sea parcial o sea total, ¿sí? Pero aún inclusive si es parcial, no se le puede pedir a un principiante que lo logre, no se le puede pedir a un alma que todavía le falta trabajo, le falta crecer, le falta desarrollo, lo logre. ¿sí? Todo esto está, por supuesto, reservado a las almas maduras. Pero las almas maduras se hacen no por obra y capricho de la divinidad, se hacen porque han elegido y han escogido el camino del desarrollo, el camino del crecimiento, el camino del aprendizaje. Por eso esto es muy importante seamos entonces verdaderos cristianos estemos en el camino y el camino es cambio, transformación es avance no pretendamos nosotros aceptar esto que somos y decir bueno esto es lo que soy y ya nunca más cambiaré porque si yo estoy negado a cambiar entonces ya no estoy en el camino yo debo procurar una constante y permanente transformación, dando muerte a aquello que no es, y entonces ir aprovechando los diferentes bardos que se van presentando en mi vida. Sea el, el del nacimiento, bueno, cuando sea eso sea una sola vez en la vida, pero ojo, ¿eh? porque también tengo diferentes nacimientos dentro de una misma vida. Cuando comienzo un proyecto, cuando comienzo una nueva relación, cuando eh, me cambio de país y comienzo una nueva vida, eso también es un nacimiento. Y entonces también puedo vivir un bardo. Claro. Juan, claro. Y, y entonces tengo muchas oportunidades. También hay, como decíamos recién, en una plática eh, fructífera, edificadora, constructiva, como las que están haciendo en este congreso, que tengo entendido son más de 70 o 70 eh, pláticas, ¿no? no sé cuántos exponentes. Bueno, mira cuántas oportunidades aquí nos da el periódico Occidente para ir dando nacimiento para ir dando eh, renaceres o, o liberaciones en mi interior de todo aquello que no soy, y aprovechar, como Padma Zambaba me sugiere, estos diferentes bardos. También lo puedo vivir cuando comienzo a cocinar, ¿no? Estoy cocinando y lo estoy haciendo con amor, Mm. y desde el momento que comienzo ya entré en otra instancia que se asemeja en este caso a la meditación ¿no? porque cuando cocinamos podemos entrar en un estado meditativo de no mente ¿sí? para poder detener la mente por supuesto tengo que desapegarme de todo aquello que me roba energía de todo aquello que me preocupa y me angustia pero también tengo que sumergirme en el amor <coughs> y el amor el amor es esa sensación y ese estado de unidad. Y, y cuando yo preparo la comida, en este caso generalmente las mujeres, las amas de casa, las señoras, ¿no? pero también pues, desde ya eh, los hombres también, cuando lo hacemos con amor, esa, eh, esa comida, podemos estar comenzando un bardo en donde pueden muchas cosas eh, positivas estar sucediendo, inclusive hasta la iluminación. Como lo decíamos, es posible siempre, es probable siempre. Entonces, desde ya que en todos nosotros siempre hay oportunidad de avance y de progreso, es solo cuestión de, de que pongamos nuestra atención a ello. No quitemos y no defiemos esa máxima fundamental que es el motivo y la razón de por qué estamos aquí. Porque no hay otro motivo, no hay otra razón, es ese, es el que regresemos a casa. Y morir no es regresar a casa, y ya lo vamos a, a ver porque ahora vamos a entrar a los tres bardos que se suceden en el momento en el que yo estoy muriendo. Y es ese, y ahora sí físicamente, ¿no? Y es ese sí el examen final. A ver si realmente te fuiste preparando en vida, entonces no va a representar ninguna dificultad estos tres bardos que vas a vivir. Pero si no te estuviste preparando, y aquí tomo un trago, <ríe> porque realmente lo que viene no es descanse en paz. Claro. Lo que viene, lamentablemente, es un verdadero tormento para el alma. Y, y esto el... es lo que se... Sí. Sí. No, te, te iba a preguntar antes de que pasemos a esos tres bardos de qué pasa okay. después de la muerte, cómo trabajar una de las cosas que es más complicada, digamos, lo que nos hace más difíciles de entender esta muerte eh, y es, es esos apegos, esos apegos que aquí nos, nos, nos atornillan tanto a tantas cosas. Claro, importantísimo eso. Bueno, por eso mismo tenemos que practicar mientras estamos vivos en la materia, ¿sí? El ir desapegándonos. Bueno, lo primero que debemos de poner atención es que afuera nada en nosotros... Tiene que robar nuestro poder. ¿Qué es robar nuestro poder? Es creer que eso a mí me va a conducir a la felicidad, al amor, a la dicha. O sea, a ser un Dios. Algo que es de barro, algo que es transitorio, algo que es pasajero. Yo no puedo entonces generar esa condición energética porque me estoy apegando. Y cuando hablo de esto, lo digo a todos los niveles. Lo digo no solo a nivel material, lo digo no solo a nivel emocional, sino lo digo inclusive a nivel espiritual. O sea, ¿cómo es posible que yo crea que Dios está afuera y no dentro? ¿Cómo es posible que yo crea que mi felicidad está en ver a mis hijos crecer? Fíjate qué increíble, esto es fuerte, pero tengo que ser contundente, porque esto me va a atrapar en ese apego, del cual cuando me muera voy a sufrir porque ya no voy a ver a mis hijos, y estando allá inclusive en las otras esferas y en los otros mundos, también voy a seguir pendiente de mis hijos. Y entonces, desde ya, voy a demostrar que no he comprendido y no he entendido que no son tuyos esos hijos. Digo, hablo de los hijos porque es la cosa que más cimbra, no que más mueve, <ríe> pero eh, va reflejado a todas las cosas. ¿Eh? Y entonces, ¿no has entendido que no son tus hijos? Y entonces tienes que regresar. Porque aquí hay una sola condición, hay un solo vínculo familiar que nos une a todos nosotros. Y es la de hermandad. Nada más. Esa es la única realidad. Todos somos hermanos. Ahora, eso que fueron mis hijos en esta vida, eh, fueron en otras vidas mis padres, mi, mis hermanos, mis amigos, mis enemigos, o completos desconocidos pudo haber sido, sí pero bueno, me tocó en esa vida hacer de mamá o hacer de papá y voy a dejar lo mejor de mí, por supuesto, desde ya es una responsabilidad de la cual tengo mucho que aprender, pero no me apego a ello. ¿sí? No me tengo que apegar, y en el momento de partir, sea yo primero, o sean ellos primero, tengo que soltarlos, tengo que dejarlos ir porque... La vida es la vida del alma, no es la vida del cuerpo. Y si yo lo sigo reteniendo, y si yo sigo sufriendo, y si yo lo sigo llorando, entonces no solo me estoy dañando a mí misma como alma, no solo estoy sumergiéndome más y más en la ignorancia y en el karma, sino que estoy dificultando ese pasaje o ese bardo del cual está transitando aquella persona que se fue. ¿Sí? Bueno, aquí estoy poniendo como ejemplo ¿no? las cosas que producen mayor sensibilidad y mayor movi movilidad. Pero bueno, los apegos están a la pareja, los apegos están al dinero, los apegos están a muchísimas cosas. Entonces lo primero que tengo que hacer es tomar conciencia, comprender, entender. Los conocimientos superiores tienen que, que estar aquí envolviéndome, pero para eso yo tengo que buscarlos, para eso yo tengo que anhelarlos. Por eso me parece extraordinario, maravilloso la labor que ustedes hacen, ¿sí? de, de difundir, que no solo son un periódico que se dedican a las noticias del mundo, sino que intentan transmitir también estos conocimientos y estas noticias que pertenecen a otros mundos, otros mundos de los cuales nosotros somos, de los cuales nosotros pertenecemos. Porque las noticias de aquí hoy están, y lo saben muy bien los periodistas, y mañana ya nadie las pela. Ya ma mañana ya nadie se acuerda, mañana ya queda como un hito, un hecho ahí que, que pasó, pero ¿sabes qué? Se va a volver a repetir la misma historia, sin ningún lugar a duda, no aprendemos los seres humanos de, la, de, de los conocimientos y noticias o, o informaciones que se van dando. Los volvemos, los volvemos a repetir una y otra vez, porque estos conocimientos del mundo van dirigidos a la razón, van dirigidos a hechos y circunstancias pasajeras y transitorias, que en ese momento no sirven tal vez para tomar alguna precaución, alguna medida, eh, que bueno, me está avisando que no es por aquí, que no es por allá, pero pasó un tiempo y ya, me olvidé, y no aprendí. O inclusive ya no sirven, ya son historias, ya, no, ya caducaron esos conocimientos, no, no, no, no pueden ser funcionales a esta etapa y a este momento de mi vida. ¿Pero qué tal los conocimientos superiores? ¿Pero qué tal esa sabiduría de la cual yo en, este, en esta instancia de mi alma puedo llenarme? ¿Yo puedo cargarme? ¿Y puedo ir asimilando? No, eso siempre me van a servir. Me van a servir en este mundo, en cualquier época, y también en los otros mundos, una vez que desencarne. Entonces sería muy tonto, y, y bueno... Y, y la verdad es la condición de la mayoría de las personas, no de todos, por supuesto, pero sí de la mayoría, del despreciar, del desatender, del no empaparse de estos conocimientos. Para mí es muy penoso, es muy tristable que en el sistema educativo, e inclusive en el religioso, estos conocimientos no se estén dando. Porque las religiones lo único que hacen, lamentablemente, y es porque sirven al sistema, es que nosotros nos detengamos en una posada, no continuemos avanzando, no continuemos transitando. Si sí, no nos dejan caer, es verdad, y en eso hay que reconocer, nos dan ciertos parámetros, ciertas reglas, ciertas condiciones que son más o menos positivas para no degradarnos, porque si, si el ser humano no tuviera una religión, estaría absolutamente degradado, viviríamos en una orgía de pecados total y absoluto, no hubiéramos autodestruido desde ya. Pero bueno, yo no quiero esa condición decadente para mí, yo quiero avanzar, yo quiero iluminarme, yo quiero llegar a la verdad, pero para eso tengo que ponerme en el camino y tengo que dejar esa posada de la religión espiritual. Permanentemente a mí me está enriqueciendo y me está la transformación. Ojo, quiero aclarar, hay personas que siguen una religión y que son espirituales, Sí, generalmente, y cree en eso y punto. Y en ese caso tengo que ser una voz que, una voz que, que exprese y que deje expuesto esta gravísima falencia que tienen eh, en esta etapa evolutiva del ser humano, las religiones. Entonces, desde ya, vamos entonces a ir mejorando y, de, y vámonos reencontrando esa divinidad que existe en mí. Y entonces, a medida que lo voy descubriendo y a medida que lo voy manifestando, me iré dando cuenta que afuera no hay nada para mí, que es todo ilusión, que nada tiene el poder sobre mí. No por eso desatiende el mundo, ¿eh? Ahora sí, me muero porque aquí no hay nada. No, estoy por alguna razón y por algún motivo. Y cumplo los papeles que me corresponde y me tocan, pero sin creérmela. O sea, soy mamá, eh, o mejor dicho, estoy cumpliendo el papel de mamá y hago ese papel de madre, o de padre, o de jefe, o de trabajador, o de primo, o de amigo, o de hermano, lo mejor que puedo. Pero es una actuación, no es lo que soy yo realmente. Lo que soy yo corresponde y pertenecen a condiciones de, de otros mundos, de otras esferas, y a veces puedo vivir eso con las personas que tengo al lado, y eso es maravilloso porque entonces si encuentro un grupo de personas, o aunque sea una sola persona de la cual puedo vivir las cosas más genuinas, más reales, más esenciales y espirituales, entonces se hace un pasaje o un camino esta vida o este bardo todol desde que nací hasta que morí mucho más placentero mucho más maravilloso mucho más edificador y más si esa persona es mi pareja ¿no? claro eso, ese sería el ideal por eso cuando yo eh, estoy en, en la aspiración en el anhelo en el deseo de encontrar una pareja tiene que ser alguien que viene a edificar a construir a aportar y que busca desde ya su liberación también y su crecimiento. Porque entonces así esa persona me va a dejar ser y yo voy a promover que también sea. Porque ese es el verdadero amor, ser y dejar ser. Porque el ser es la verdadera persona en nosotros. Ahora, para llegar a eso, claro, hay que pasar por muchos no seres muchas veces para ir chocando, para ir tropezándose, para ir descubriendo que me equivoqué y que esta no es mi verdadera persona. Pero como es mi compañero de vida o mi compañera de vida, entonces yo, yo lo estoy apoyando en ese progreso y en ese proceso. Como esa persona que es compañera mía, que puede ser pareja o puede no serlo, puede ser una amiga o amigo, o puede ser un grupo, aún mucho mejor, porque me retroalimento también, de manera fantástica, con, con todas las experiencias que viven las otras personas, aquí es lo que hacemos, ¿no? Yo tengo un grupo y bueno, y entre todo vamos enriqueciendo ese transitar, ese bardo, esta instancia de la vida para ir liberándonos, ir desapegándonos. Y claro que nos equivocamos y claro que tropezamos, y claro que de repente hay circunstancias y situaciones que me ponen a prueba a mí, porque me siento ofendido, porque me siento traicionado, porque me siento engañado, me siento mentido. Pero a ver, ¿qué es eso que se está moviendo en mí? Eso también es un apego. Un apego a que las cosas sean como yo quiera. Y no es así. Tengo que aprender a soltar. Y si eso está sucediendo es por algo. Es más... Si eso que está pasando le ayuda a la persona a avanzar y a crecer, y me está ayudando a mí, y desde ya que me está ayudando porque me está mostrando mucho de aquello que no soy, mucho de esa basurita que existe, y, y me doy cuenta que es basurita, y me doy cuenta que son mis demonios interiores porque me generan un alboroto, me generan una angustia, me generan eh, un terror en mí. Entonces tengo que agradecer a esa persona. Tengo que agradecer que a través de ella, por sus acciones, por su palabra, me está mostrando lo que tengo que mejorar. Y si esa persona escogió y eligió vivir eso en su vida, tal vez no era lo que yo quería, pero no es lo que yo quiero, es lo que la persona necesita. Si me van siguiendo, ¿hasta dónde tenemos que llegar para aprovechar este bardo, esta instancia de nuestra vida, e ir desapegándonos? poner conciencia y por supuesto llevar a la práctica esos conocimientos superiores para que se vuelvan conmigo, no es fácil, es muy difícil, desde ya, esto no, no, no les voy a mentir a tus oyentes Alejandra, esto es sumamente complicado, pero nadie dijo que era fácil el camino, el camino es complicado y, y es tan complicado de acuerdo a qué tanto nos hayamos sumergido, porque no para todos es el mismo nivel claro. de dificultad. Las personas más limpias, más sanas, más puras, más desapegadas, pues sí, tendrán una dificultad, pero que de un momento a otro lo superan. Aquellos que hayan alimentado a su demonio, vida tras vida, e inclusive en esta vida, y bueno, claro, cuando se presenten todas esas situaciones y apegos internos, y bueno, desde ya que será mucho más dificultoso. Pero no hay una injusticia en ello. Es pero algo sí. total y absolutamente justo. Claro, ¿sí? pero te iba a decir que es que además es parte del proceso, ¿no? En la, en la etapa en la que tú quemas tus demonios y que te aferras a cosas que de pronto no te llevan a estados de conciencia más claros, también es parte del proceso. También es parte sí. de ese camino. Exacto. Parte del proceso que a nosotros nos está sí. llevando a aprovechar porque el proceso es el bardo, ¿no? Ajá. Y entonces, y, y todo es tener en cuenta, entonces, en ese proceso todo lo que he aprendido. Si entonces estoy viendo ese proceso teniendo en, en cuenta todos los conocimientos superiores y, y lo que Padma Zambaba y otros maestros nos han dicho, entonces, maravilloso ese proceso. Sea difícil o sea simple, maravilloso. Adelante. Claro. Pero... Si no estoy aprovechando ese proceso, entonces estoy viviendo un bucle. Y Llego entonces estoy viviendo... Es <risa> Perdón, te interrumpa. Eso es como cuando la mamá le dice a uno, cuando uno hace... Eh, llegó tarde. Le, y la mamá le dice a uno, ¿usted es consciente del peligro que corre? Cuando te dice, ¿usted es consciente? Es si usted tiene claridad de lo que habría podido pasarle en. Y es que es eso, ¿no? Es ser consciente de... Entre más conscientes somos de cada paso que damos, eh, más estamos aprovechando esa evolución. Exacto. Mientras más conscientes, más lo estamos aprovechando. Pero la conciencia no es algo que llega de manera gratuita. Hay que merecerla la conciencia. La conciencia llega a través de un esfuerzo personal, constante, permanente. Hay que mantener la templanza, y la, la perseverancia. Vez, no es que yo dije, desde hoy voy a ser consciente. No, eso también es una tarea. No. Es una tarea, es una labor que requiere esfuerzo, sacrificio, trabajo, desde ya. Y entonces, a medida que va pasando el tiempo, me voy dando cuenta que la persona que fui hace una semana, un mes, un año, diez años, pues ya no existe. Es otra persona. Y, y me veo desde, desde este presente. Digo, qué inconsciente que era. Bueno. Es claro. maravilloso, entonces, si este tiempo presente es mucho mejor que el tiempo pasado. Exacto. Es gran prueba de que entonces hemos aprovechado los diferentes bardos que hemos vivido. Bueno. Pero qué triste, ajá. y termino con esto, qué triste es para aquellas personas que viven un presente y que añoran ese pasado. sí. Eso es prueba y eso es todo eh, un ejemplo de que entonces no han aprovechado esos bardos, esos diferentes procesos que han vivido. Uh -huh. ¿Sí? A medida que vamos avanzando, nuestra vida tiene que ser mejor a todos los niveles. Claro. Sí creemos que el pasado fue mejor o estamos apegados al pasado y no estamos viviendo en plenitud este presente, entonces no estamos equivocando, no estamos sumergiendo. Y no vamos a ir de este mundo con mayores deudas, con mayor karma que aquel con el que hemos encarnado. Lamentablemente esa es la situación real de la mayoría de las almas. Se llenan más y más de karma, más y más de deuda. Terminemos con todo eso. Hagámonos cargo de nosotros mismos y produzcamos los frutos que se esperan de esa alma que nosotros somos. ¿Sí? Esto es muy importante comprender y entender. Y entonces en las diferentes instancias, procesos, barros, como queramos llamarlo, apliquemos los conocimientos superi superiores, iluminemos nuestro interior y tengamos la fuerza de voluntad de soltar, de confiar. Y claro, al principio es muy complicado, pero luego no. Mira, quiero contar una, una pequeña experiencia que me acaba de suceder y, y que fue maravillosa, para mí fue de enorme eh, iluminación. Hace, hace poco tiempo estuve eh, por allá, por, por Cancún, no conocía, yo hubo en México, pero bueno, se me dio la oportunidad de viajar, estuve ahí y quise vivir la experiencia de bucear, nunca la había vivido, ¿sí? Y entonces dije, bueno, digo, yo soy una persona que, que realmente, eh, no soy temerosa, siempre soy lanzado para un montón de cosas, y, y, y, y bueno, lo que a otros les cuesta, generalmente a mí no me cuesta, ¿no? Y digo, bucear, bueno, hombre, no debe ser algo complicado. ¿sí? Entonces cuando me meto la escafandra, no por primera vez en mi vida, me ponen aquí, y me sumerjo a la... Ref ah, no, no. No profundamente, sino un metro nomás del arrecife, y veo toda esa inmensidad del océano, porque parece como que la escafandra no te da una claridad ni una visión impresionante. Me sujetaba de ese, de ese tubo ¿no? que te conecta a, a, al tanque de gas que, que está en la superficie, pues no te la pones atrás, porque eres un principiante, y no me quería soltar. Tenía terror, tenía pánico. Y en ese momento dije: Ah, caray, este, este es. Una instancia de bardo también, ¿eh? Me estoy sumergiendo al bar y no me estoy atreviendo a soltar yo que me creía valiente. Estoy viendo mi cobardía. Te juro, ¿eh? En un segundo se me vino todo eso porque, bueno, yo estoy desde hace más de 20 años en esto, ¿no? Y siempre tengo presente esto. Yo no creía que tenía ese miedo y ese temor. Y ese miedo y ese, ese temor no era solo a no poder respirar. Fíjate qué increíble. Era la inmensidad del océano y de sentir que de alguna manera era parte de todo eso porque el agua te da la sensación de más conexión con tu realidad e inclusive ver a los peces ¿no? que me veían a mí como, como el extraño yo, yo no bajé a observarlos, parecía que ellos me observaban a mí bueno, eso fue una experiencia también que en un principio me resistía pero que después no me solté que después cuando me dejé sumergir, no hombre, era una maravilla, y era un regocijo, y era una dicha, la, la piel se me enchinaba. Bueno, fue una experiencia de iluminación. En ese momento di muerte a muchas cosas que creía no tener, pero que ahí, gracias a ese proceso, a esa instancia, surgieron. ¿Sí? Entonces, bueno, todos nosotros debemos estar atentos a las diferentes situaciones, a los diferentes procesos, el que vamos comenzando y vamos terminando, que siempre se suceden en la vida, y de la cual nosotros podamos poner luz. Porque entonces sí, en el momento del final de esta vida que va a suceder, vamos a tener la máxima de la práctica. Bueno, en un principio tal vez tengamos un poco de miedo y no nos querremos soltar de ese cordón de la vida, ¿no? Eso es normal, como me sucedió a mí. Pero... Eh, eh, lo que es equivocado y es erróneo es seguir sosteniendo el miedo. El miedo se puede presentar, pero tengo que aventurarme a superarlo. Y entonces entramos al bardo Chikai, que es en el momento en que la persona está agonizando y está poco a poco desfalleciendo y muriendo, ¿no? Y en este bardo nos dice esta poesía, eh, Palma Zambaba,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 Bueno, por eso estas poesías hay que irse las repitiendo al, al aquel que va desfalleciendo. Yo hace poco di una charla, bueno, el año pasado di la charla del Bardo Todor, ahí está en mi canal de Manifestación Mística. Ese mismo día fallece mi abuela en Argentina. Fíjate cómo son las causalidades. Tenía la charla programada desde hacía tiempo y ahí cuento y ahí narro, ¿no? En ese momento. Y ese mismo día, previo a la charla tuve la oportunidad de leerle el bardo todor porque estaba agonizando ¿no? en el hospital. Y le decía esto, me pusieron el teléfono porque claro, yo estoy en México, ella en Argentina, y le decía esto, que Padma Zambaba también nos dice que tenemos que transmitirle a esa alma que está abandonando al cuerpo, dice, oh hijo, oh hija de noble familia, ahora lo que se llama muerte ha llegado hasta ti, no eres el único que abandona este mundo.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 y luminoso vacío, esta es la luminosidad del data Y para terminar, oh hijo de noble familia, no dejes que tus pensamientos naveguen errantes, no tengas miedo, permite que la luminosidad te lleve y únete a lo inseparable. ¿Sí? Bueno, querida, disculpa si, si, si me prolongo en esto, ¿no? Pero quiero mostrarles a todos ustedes que todas estas tenemos presente en cada instancia de nuestra vida, y en esa instancia, que es el bardo Shikai, el primer bardo en el momento que nos estamos nosotros eh, muriendo, entonces ese nacer a la otra vida puede resultar algo no traumático, y puede resultar, sí, en un momento de miedo y temor, es natural, porque claro, eh, van colapsando los sentidos, se van cerrando a este mundo, no y lo vamos sintiendo y provoca temor, porque hay una desconexión, pero si nos vamos dando cuenta que esto es la ilusión y que la verdad está allá, si lo recordamos, si no lo repetimos y si nos armamos, inclusive tal vez llegar al armadata Presenta, dice el bardo Todor. Estas las personas que desencarnan. Pero hay una luminosidad alrededor que la mayoría no... ¿Sabes por qué no le ponían atención? Y aquí voy a decir algo fuerte también, eh Alejandra, y discúlpeme. Del otro lado del túnel... O está los seres queridos, o está Jesús, y la mayoría de las almas optamos por el túnel. Grave error. Tiene nuestra felicidad. Fíjate lo que te digo, es muy fuerte. El Dharma data, que decían los gnósticos, la verdad suprema está en ese océano alrededor. Entonces no queda otra que ir por ahí, porque la condición del alma no da para más. Pero de repente si hemos trabajado durante la vida la, por la claridad, no por el túnel. Ojalá lo tengamos presente en ese momento, ¿no? Que claro, eh, si lo trabajamos en la vida, lo podremos tal vez recordar, podremos lograr nuestra liberación e iluminación en ese, en ese momento, en ese bardo chicay. Y si no, bueno, a seguir por el túnel, ¿sí? Y entonces entramos a... a al bardo Chanchi, que es el segundo, la segunda instancia, cruzamos ese túnel, ahí, caído ¿no? y en paz en ese momento, ¿no? porque todo es muy seductor, toda la gente habla que no quiere salir de ese túnel, quiere transitar por ahí, y claro, pero no creas que eso es permanente. Una vez que cruzamos en el túnel, nos dice el bardo, viene a nosotros todos los deseos, todas las situaciones inconclusas, todos los pendientes, todo lo irresuelto, todos los apegos, que aún nos falta por resolucionar, todo ese karma nos abruma, la caja de Pandora se abre. Y entonces ahí viene lo que en el cristianismo se llama el purgatorio. Ese es el purgatorio. Y entonces ahí vivimos entre cielos e infiernos, algunos más infierno que cielos, otros cielos <coughs> más que infiernos, pero hay risas y hay gozo, y hay también eh, sufrimiento, y hay dolor, o sea, es una dualidad, porque el alma está atrapada en la dualidad, ¿sí? Ese es el bardo Changi, <coughs> y entonces nos dice aquí eh, Padma Zambaba en esta poesía, dice, ahora que el bardo de la realidad armadata despunta sobre mí, abandonaré todo temor y terror, lo que aparezca lo reconoceré como mi propia representación, lo que aparezca, ¿eh? lo negativo pero también lo positivo, fíjate. Me doy cuenta que es solo una visión del bardo. Ahora que he alcanzado este momento decisivo, no tomaré, no temeré a las apacibles o coléricas apariciones de mi propia mente. O sea, tengo que verlo como un testigo. Se aparecen ángeles y gente gloriosa y, y no sé qué, y familiares. Y estoy ahí, pero no permito que se me arrebate mi poder. Entiendo que también es una ilusión. Algo muy difícil de lograr. Pero bueno, por lo menos tengo que irlo comprendiendo y tengo que irlo asimilando. Ni que hablar si vivo dolor y sufrimiento y karma y todo, lo estoy viviendo. Pero bueno, tengo que desapegarme de eso. Si hice mi trabajo en vida, me va a resultar más fácil lograr, lograrlo en ese purgatorio o en ese bardo changi, Que es un cielo y es un infierno al mismo tiempo. Ojo, ¿eh? Ahí se dan, se cumplen esos deseos como, por ejemplo, de comer todo lo que yo quiera y, y, y no engordar. De, de esos cielos que hablan los musulmanes, que, que tienen cientos de vírgenes para ellos, ¿no? Y tienen todo un harén que los está esperando. Ellos lo viven ahí. <risa> y, y ahí no sé vives, con, de, estás con tu familia, lo que tú quieras, lo que tanto deseas ahí lo vas a vivir, pero no es real. Qué tremendo esto, ¿no? Esa gente que siempre quiso miles y miles de hectáreas, ahí las tiene, quieres cabalgar, ahí cabalgas, quieres un infierno y quieres atormentarte porque, porque te sientes culpable, ahí lo vives también. vives tu proyección, positiva o negativa, pero eso es ilusión también. No es la liberación, porque si el cielo fuera la liberación no habría reencarnación. Sin embargo, hay reencarnación, tienes que regresar. No has aprendido todo lo que debes de aprender, porque todavía o lo positivo o lo negativo, esa dualidad que tanto caracteriza a este mundo de tercera dimensión, todavía nos roba a nosotros el reconocernos como esa verdadera persona que lo integra todo, ¿sí?, y, y entonces, bueno, tenemos que seguir aprendiendo. Y entonces ahora sí, para ir finalizando y, y no ir eh, cansando a nuestros oyentes, Alejandro, yo espero que, que, que les haya resultado ameno en esta charla, ahora sí voy a hablar del último bardo, todo el que nos, nos habla, este, este libro escrito por Padma Zambaba, tan maravilloso, tan excepcional, que es el bardo Sipa, ¿sí?, este bardo sirpa es el momento entonces que es, estamos en un estado neutral, ya salimos de ese cielo, de ese infierno y estamos en un estado neutral y en ese estado neutral ya estamos por que se nos asigne o porque tengamos la oportunidad, si hemos hecho más o menos bien las cosas de escoger o elegir alguna vida no, no se nos da la que nosotros querramos, ¿eh? ojo se nos da, de, de repente, algunas opciones, y podemos escoger entre esas opciones, hasta ahí es lo máximo, pero la mayoría de veces no, se nos asigna porque no tenemos la sabiduría todavía o el arma suficiente para poder escoger, ni siquiera entre dos o tres. ¿Eh? Ahí vamos y se nos pone ahí. Bueno, pero estamos en ese, en ese estado neutral, en ese, que es como estar en un mar, dicen también, no un océano, haciendo referencia, ¿no? En este bardo también podemos nosotros iluminarnos, llegar al Dharma Data, la verdad. De hecho en el anterior también, siempre la claridad puede presentarse, ojo, ¿eh? si hacemos nuestra labor como corresponde y viene la conciencia ya madura a manifestarse, sea en la vida o sea en estas instancias de la muerte, que así llamamos, que es la verdadera vida, es lo que más próximo está a la verdadera vida, podemos también iluminarnos más allá del karma que hayamos tenido. Esto es lo fantástico, se nos puede redimir de un plumazo de toda. Pero bueno, eso generalmente no pasa, la verdad, para la mayoría. Ocurren méritos suficientes. ¿sí? Pero bueno, estar en esa instancia, lo primero que nos dice Padma Zambaba es: no encarnes. <ríe> eso es lo primero que señala. O sea, aprovecha en ese momento del estado neutral de darte cuenta. Pero bueno. Si ya corresponde, entonces, nos dice Palma Zambá, que el bardo del devenir despunta sobre mí en concentración y de esforzarme en prolongar los resultados del buen karma, o sea, del dharma, ¿no? ¿Qué le llama un Cerrar la entrada de la matriz y pensar en resistir. Este es el momento en que se requiere perseverancia y pensamiento puro, abandonar los celos y meditar sobre los maestros del dharma. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí nos está señalando, en ese momento podemos, eh, nos hemos de escoger el nacer, tengamos en cuenta todo lo bueno que nosotros hayamos ya realizado, todos nuestros logros, para que entonces ese nacimiento siga en condiciones y circunstancias favorables. Todos esos deseos, todas esas cosas irresueltas, no le demos poder y no le demos fuerza, aunque no es un buen, eh, una buena encarnación, o la mejor posible, ¿sí? aunque espiritualmente ninguna encarnación es, es buena, ¿sí? venir a este mundo ya es sumergirse en el sótano de la creación y no es algo muy bueno, no porque en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, decía Jesús, y este es el sótano, esa es la verdad. Bueno, pero fíjate qué interesante, porque dice que el alma en el momento en que ya ha seleccionado a sus padres es presencia en el momento del coito, ¿sí? en el momento en que están haciendo el amor, según este libro tibetano de los muertos y entonces si siente celos de, de, de la mujer entonces encarna como mujer si siente celos del hombre en ese momento encarna como hombre qué cosa, no? qué, qué detalle uh -huh. eh, de alguna manera esa situación esa condición no, de, de celos porque lo está haciendo y yo ya deseo serlo entonces nos lleva a ser hombre o a ser mujer Claro, a veces, ojo, sentimos celos en una dirección, pero nos toca otro cuerpo. También sucede eso, y es de ahí donde viene entonces esta confusión. Porque nos toca vivir de repente la experiencia de ser homosexuales, que no, en estos tiempos en los cuales vivimos, no tiene que resultar traumática. Pero claro, todavía hay esferas de realidad de este mundo que se han quedado en tiempos pasados y se resisten en esta condición, creyendo que el ser humano es el cuerpo, o es hombre o es mujer, y realmente el alma no es hombre o mujer. Pero la pregunta es, ¿le pedimos tanto a la sociedad y nosotros por qué no lo hemos logrado? ¿Cómo es que estamos pidiendo a la sociedad lo que nosotros no hemos logrado? ¿Por qué si nacemos hombres decimos soy mujer, o si soy mujer quiero ser hombre? O sea, espérate, si tú eres un alma... ¿Tienes un vehículo hombre? ¿Tienes un vehículo mujer? Bueno, ¿quieres arreglarlo como mujer? Arréglalo, pero tú no eres eso, ¿eh? Uh -huh. ¿Quieres arreglarlo como hombre? Arréglalo, ¿viste lo uh -huh. como hombre? Eso es intrascendente, pero no eres eso. Si tú te identificas porque tienes unas chichis, o, o, o, o, o, las tienes, o, o te las quieres hacer mucho más femenina porque eres mujer y quieres estar más bella, y tú entonces eso te da seguridad, entonces sigues todavía atrapado en la ilusión. No digo que no te lo hagas, digo que eso no tiene que tener poder sobre nosotros. Y que a veces pedimos y exigimos cosas afuera que todavía nosotros no lo hemos logrado. Y para poder entonces aprovechar todos los bardos que nos toque vivir, sean los de la vida o sean los de la muerte, tengamos en cuenta las cosas fundamentales, importantes, trascendentales de la vida, aprovechemos a iluminar y deshacernos de aquellos agregados que no somos nosotros, y entonces tendremos no solo una mejor vida en la Tierra, en esta y en las próximas si nos toca vivir, sino que tal vez renazcamos a la verdadera vida, a ese segundo nacimiento que en todos nosotros está destinado a tener, pero qué bueno si es lo antes posible, y que es a eso que se llama el reino espiritual, el data el Barbelo, o esas esferas o esas habitaciones de Dios que son mucho más maravillosas que esta en la que estamos viviendo. Claro. ¿Sí? Pues Diego, muchas gracias de verdad por, por traernos esta visión diferente de la muerte que nos hace un poco más conscientes de cómo hacemos este tránsito. Y, y también nos hace como una invitación muy importante a vivir esa espiritualidad, ¿no? Desde lo que cada uno llame la espiritualidad, que no necesariamente tiene que ser a partir de una religión o de lo que sea, sino que la espiritualidad es para cada uno lo que deba ser. Fondo y no forma, pongamos la atención en el fondo, el único mensaje, para que entonces veamos la muerte... Como, como otro de nuestros pasajes, de nuestras Pascuas, porque Pascua es pasaje, ¿no? Por eso también hicimos referencia a, a, a cuando los judíos cruzaron y abrieron las aguas, ¿no? Gracias a Moisés. Bueno, entonces si ponemos nuestra atención al fondo, seremos personas del camino y transitaremos lo que viene y lo que se sucede en nuestra vida, inclusive la muerte, inclusive partir de esta vida, de una manera libre, de una manera con regocijo. Tal vez con algún miedo, algún temor al principio, pero eso es normal. Lo importante es que no voy a dejar de dar los pasos siguientes, y no voy a dejar de tener mi atención a esa tierra prometida. Claro. A sí. eso que tiene la divinidad para <ríe> nosotros. <ríe> Qué bueno, claro. Diego. Muchísimas, muchísimas gracias por haber No, gracias a nosotros. ti, gracias a tu público, gracias al periódico Occidente. Ya saben sí. que quienes quieran contactar a Diego, toda la información de sus redes, su canal de YouTube, todo está... Aquí en la página del Congreso. Un claro, manifestación, a todos. manifestación Mística en Facebook, Manifestación Mística en Telegram, que publico todos los días, y el canal de YouTube Manifestación Mística, ahí los espero a todos. Pues, Muchísimas gracias. Así, gracias.